Mi testimonio es que me ha gustado mucho este curso por la sencillez, por la forma en que usted lo ha manejado y por la forma tan desprendida en que nos ha dado la experiencia suya de muchos años a nosotros en tan poco tiempo. Y entonces el, el curso mismo es muy completo y muy bueno. Lo que yo he aprendido y lo que me queda es muy grande. Por lo tanto tienen mi agradecimiento, lo tienen también todos los compañeros que han estado, muchas gracias y este estaré pues aquí con ustedes eh, todo el tiempo que pueda, seguiremos aquí pues de todo y muchas gracias. Como dice usted, aparte de una escritora es una muy buena profesora.